Sal corriendo de una iglesia donde no se va a manifestar el poder de Dios. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca, el fundador del ministerio Luce delle Nazioni, un ministerio que desde más de 20 años trabaja en Italia, España y Sudamérica, para que cada creyente pueda desarrollar su destino profético, pueda entrar en su ministerio, en su llamado y manifestar su don. ¿Por qué, por qué tengo que salir corriendo de una iglesia donde no se manifiesta el poder de Dios porque la Biblia está muy clara y nos va a decir que el reino de Dios no es palabra sino que el reino de Dios es poder entonces donde hay el poder de Dios que se está manifestando ahí hay el reino de Dios y si no se está manifestando el poder de Dios entonces no hay el reino de Dios ¿qué reino es? ¿de quién es? este reino, es un reino humano supuestamente hay muchos lugares donde hay muy buen eh, deseo de hacer las cosas para Dios, pero esto no significa que allá está gobernando Dios, porque hay el reino de Dios cuando gobierna Dios, puede ser que hay muchas buenas cosas que hacer, muchas buenas hechos de voluntariado también hay lugares donde hay una muy buena adoración. Lugares donde hay muy buena evangelización. Personas que bajan por la calle. Pero si no hay el poder de Dios, no hay el reino de Dios. Porque donde hay el reino de Dios, allí se manifiesta el poder de Dios. Entonces, ¿por qué tengo que salir corriendo de esta iglesia? Porque si allí no hay el reino de Dios, hay otro reino. Entonces, si estoy en otro reino, no estoy siendo lo que es lo correcto, porque la Biblia dice que estamos aquí en la tierra para que se pueda expandir su reino. No es reino de los hombres, no es reino de las instituciones, no reinos humanos, sino que se pueda expandir el reino de Dios. Un reino de gozo, de amor, de victoria, de sanidad, de luz. Entonces tenemos que pensar en esto tenemos que meditar en esto en qué reino me encuentro es un reino humano de muy buena eh, actitud, muy buena intención, muy buenos deseos o de verdad es el reino de Dios donde Dios está gobernando donde Dios está accionando donde Dios está haciendo las cosas para que la gloria vaya a su nombre entonces te dejo con esta pequeña reflexión que la pueda compartir en tu página Facebook, en los grupos que conoces, para que más gente pueda entender que si estás en un lugar donde no hay manifestación de poder, no estás en el reino. Entonces tiene que buscar un lugar donde se manifiesta el reino, porque allí hay tu bendición. Y aquí estamos en Valencia también para ayudarte, si necesitas de sanidad, si necesitas de milagros, podemos orar por ti, y Dios se va a manifestar con su poder. Y si no estás aquí en Valencia, España, el lugar donde te encuentras, puede ponerte en contacto con nosotros, transmitir tus pedidas, tu pedido de oración, y lo vamos a añadir a nuestro eh, grupo de intercesión para que se pueda orar para ti. Entonces, saludo, un abrazo, y por favor que pueda compartir este mensaje en más lugares, en todo lugar donde puedas, que esta palabra pueda llegar para traer sanidad y liberación. Un abrazo.